Amor, el jefe me acaba de llamar. Me quiere dos días urgente en su casa. ¿En serio? No voy a estar por dos días. Es un proyecto excelente que no quiere perderlo. Dale, dale, anda tranquilo. No me extrañes. No te prometo nada. Te amo. Yo también, mi amor. Cuídate mucho. No te prometo nada. ¿Aló? Venite cuando quieras. Se fue por dos días. Amigo, ¿qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe, me voy a quedar dos días ahí. Hermano, tenés cuidado, tenés cuidado, porque vos salís y entra el otro en tu ah, casa. Va a decir eso, amigo, yo creo mucho en mi mujer, loco. Anda a tu casa y comprobalo vos. Por vos voy a ir. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no, el que me engañaste fuiste vos. Me dijiste que volvías en dos días y volviste enseguida. Ah, sí. Sí, sí, es verdad.